Acá estamos. Impresiona ver este video, ¿no? Sí, que está Sí, una no sé ahora. imagen comple compleja porque tiene que ver con un niño que lleva un arma a la escuela. Esto sucedió en la escuela 55 sí, es de La Plata verdad. con un desenlace bastante complejo y una situación familiar también bastante tensa, ¿no? Sí, a ver, es increíble. El discurso de un nene de 11 años, que más allá de que el arma sea de aire comprimido, porque no. algunos están relativizando el hecho, porque el arma es de aire comprimido. No. Es un nene de 11 años, 11 años, que muestra la violencia en la que se mueve buena parte de la sociedad, que no solo lleva el arma al colegio, sino que le pega un culatazo a la maestra como un desafío adelante de todos los otros compañeros. Porque siempre hablamos, ¿o no, Pablo?, de cómo mm. se perdió el respeto en la Argentina hacia las distintas autoridades. Sí. Pero acá no solo se pierde el respeto, sino que casi te diría que es empujado el nene a Exacto. hacer ese desafío. Lo impactante es, es escucharlo, ¿no?, es... y ver el video. A ver, oh. vamos a verlo. Vamos que... a verlo. A verlo. Ya. Guti. un mafia, Bocho? ¿Esto en serio? ¿Esto no nueve juguetes. Esto es gigante, esto no es el juego, estoy escuchando No. ¿Cuál? Entonces en serio compa, ¿sabes cómo llevo la escuela, gato? ¿La aplico todos mafia? ¿De qué va? compa, yo estoy en mafia compa. Con una, una moto, con una motita ahí atrás. Yo sí te aplico mafia, ¿no? Yo sí te aplico mafia, ¿sabes cómo la llevo a la escuela y le me metí un tiro a la profana acá? Acá se lo... Hace. Ahí a la profana, escucha. Esto es duro en serio, Está quedando en la pared, escucha. Así que, como que es, voy a, a tu casa y te tienes un tío. No. Esa es la maestra, ¿no? Esa es la maestra. ¿Eh? Me amenazó. Ahora, no es el uh -huh. el como... Mira, Boti. Oh, mira. Bueno, claro. este es un videito casero, es un arma de Ay, pero perdóname, no quiero, no quiero naturalizar esto, claro, tiene 11, es la, 11 años, años y lo peor ¿Lo es que preparó. cumple lo que promete en el video, ¿Cumple? lo logra claro. cumplir, va cumple. al colegio y golpea a una docente. Sí, además dice, te aplico mafia, digo, es el código mm. que usa un nene de 11 años, que está escolarizado además, es... ...te aplico mafia, que es el código tumbero que se utiliza habitualmente. ¿Este video lo no comparte es... dónde? Este, este video se lo comparte a sus compañeritos uh -huh. del colegio... Después aplica, como bien marcaba lo Pablo. Lo lleva a la escuela. Lo lleva a la escuela, le pega el culatazo a la maestra cumple y lo festeja, con lo que prometen. y lo festeja. Obvio, y... Gustavo, que uno cuando ahora lo ve, decimos, es de balines, no sé qué historia. En el momento vos cuando lo ves y si la maestra llegan con esto no sabes si es verdadera, claro. si no es verdadera, si tiene balas, si no está cargado, porque fue directamente a atacar a la maestra. Y ¿no? después está el tema, ¿qué haces con ese nene? Porque muchos padres de otros compañeritos, lo primero que le pedían a la institución era que lo echen. Que lo saquen. ¿no? Que lo saquen del colegio. Y parece una decisión resuelve extrema. resuelve? ¿Sacarlo? Yo claro. creo que normalmente. ¿Cómo re creo se reinserta? Re Yo no quiero ser hipócrita. Mm. Si no, no, mi no, hijo estuviera si en ese mismo grado. Sí. ¿Qué haces? Yo sí. tendría la respuesta que te voy a dar ahora, que es. No se lo echa, no se lo echa, no. lo mantenés en el mismo grado, claro, le pones claro, asistentes sociales, tratás de resocializarlo. Eso es mi respuesta. Ahora, si yo fuera padre de uno de los chicos, que según lo que cuentan los padres, no es la primera vez que el nene lleva un arma y la muestra en el colegio. Y que ellos dicen... Bueno, será de aire comprimido, pero si se acciona un arma de aire comprimido a dos... Si yo ahora, en este momento, mire, no, es saco un, aire, un arma de aire comprimido y le tiro a Paulo, lo más probable es que él tenga lesiones gravísimas. Uh -huh. Es que no, me hace? parece que el debate no es si es real o si es de aire comprimido. La responsabilidad de la familia... De tener armas aunque Del colegio. Sea en este ¿Qué caso dice la familia? Malines. A ver, no, la tenencia hay, de armas hay, en la casa. Esto dispara que, mucho tema. Eh, que hay un, un matrimonio disuelto, entonces, como que el nene está un poco en cada lado y no está muy claro de a quién pertenece el arma. Empezaron como un debate interno. Vamos a la mesa, venga. vamos, vamos a, a sumarlo es que porque no me parece creo. que abre y, a, varios, a varias claro, aristas. Yo creo que un debate. chico de 11 años que va con un arma al colegio es porque, para mí, ese chico sufre violencia en la casa. ¿En la casa? Y sí. O sea, que creo que si vos educas con amor, ¿en qué momento tu hijo de 11 años se le ocurre ir a amenazar y golpear a una profesora no, con pero, un arma? ¿Cómo consiguió ese arma? Por ver una estaba en la auténtica. Casa. Pertenece al tío no, esto perte Claro, forma parte de la familia También digamos que hay chicos y padres Que van a las escuelas a amenazar maestros Porque las notas no son las que les gustan ¿Ese este sí. no, este es el ¿Cómo caso? ¿Cómo actuaron no. sus padres? Pero sabés que en Córdoba hay una escuela Donde ante tantos hechos de violencia Dispusieron que los chicos en vez de llevar mochila o valija Vayan con bolsas transparentes Donde cuando entran Puedan los lo porteros ver lo que tienen adentro Se naturalizó la violencia hay armas en muchas casas, verdaderas o no verdaderas en la Argentina. Bueno, Gustavo debe tener el número. Hay un número de ilegalidad de armas, pero por todos lados. Entonces un chico agarra y va a la escuela con un revólver, como si los, fuera nada. La violencia en los videojuegos, digo, tienen algo también. que ver sí, no, con claro, 11 diluye, años. Las redes, Las redes sociales. sociales la claro, sí. Yo me pregunto también, porque cuando uno habla con los docentes de escuelas que por ahí son de zonas más vulnerables o de, o de, o de niños que vienen con familias, quizás hay muchos chicos en estado de abandono, porque a lo mejor estos niños también están en, en, en la casa durante muchas horas del día completamente solos. Uh -huh. eh, y es difícil, porque lo que debería pasar, esto que hablaban ustedes, no es el castigo a este nene, es el acompañamiento a la familia, si se identifica que la familia no tiene los medios... Sí, Juli, hay un tema. Mira, un límite. Acaba de salir el comunicado del colegio. A ver. El colegio dice, bueno, es un comunicado muy largo, obviamente reconoce sí. toda la situación... Y dice, en el día de hoy se encuentra la inspectora, eh, jefe regional, y todo el equipo de psicología para desarrollar un abordaje integral de la situación de conflicto. Lo que yo me pregunto es... Sí. Ya pasada. ¿Es, claro, claro, es eso. El colegio no lo vio antes. Claro que sí. No lo vio antes. Eh, que, que probablemente que no lo vio, vio antes. Sí, sí, pero que lo vio un chico no, no, no, digo, no, probablemente no lo vio. De, pero ejemplo, está, le, digo, le, le damos una responsabilidad al colegio que tiene que nacer en la casa. No, sí. Claro. No, la educación tiene que nacer en la casa. Es un... Pero cuando vos sabés que, que viene de una casa disfuncional, sí. es un chico que, según sí, alerta a los padres, ya había tenido episodios Pero de violencia acabo, con compañeros. ¿Dónde está el colegio Los límites hoy son muy finos. Exacto. El director del hospital Fernández nos comentó en una nota que llaman los fines de semana a padres y a padres para decirle que sus chicos están con comas alcohólicos en el hospital y los padres lo niegan. Exacto. Entonces, muchas veces las autoridades de la escuela, no es como en nuestros tiempos, llaman y dicen, mire que su hijo <ríe> tiene un problema de conducta, mire que su hijo vino con un revólver y las familias lo toman a mal. Pasa es que no, que... No, Entonces, yo no, creo, creo que hoy, el, el, el, hoy el... se traslada la responsabilidad de los padres al colegio. no no Vos hay... bueno, ¿Cómo se reinserta cuando... socialmente? ¿Cómo se reinserta esta situación? Digo, menor, digo, tiene 11 años toda una vida por delante, pero hoy si los lo sacamos de su ser, grupo de pertenencia. Limites, va a ser con límites. Eh, ¿Con límites de quién? Y porque, por ejemplo, recién hablaban de que no había que sacarlo del colegio. No, pero algún tipo de límite le tenés que marcar. Lo, eh, porque si pues, no lo naturalizan, es normal. Pero no, no hay límite, son... es la Ay, educación ah, con amor, digo, y que sea interdisciplinario, el colegio, la familia, los amigos. Hablar del tema. No es decir, bueno, no vamos a ver, acá exacto, no pasó nada. Esto, sí. está mal, sí, esto está mal. Sí, pero yo yo se fueron perdiendo los valores. Pamela, bueno, hay Perdón, hay una cosa, esta escalada de violencia no es de ahora, viene desde el vamos, desde que sacaron autoridad a las autoridades del colegio. No hay ninguna sanción disciplinaria para las, las macanas que se mandan los chicos uh -huh. y esto fue escalando. Está complicado con el sistema familiar que tampoco mira. Y entonces el colegio también está atado de pies y manos, uh -huh. por eso siempre que ocurren estos hechos se llama a la inspectora, que supuestamente uh -huh. va a acomodar todo, y vos decís, ¿cómo? Que, la que ¿Cómo, hoy en claro, el colegio. ¿Cómo no lo acomodaron antes? No pueden, están muy limitados. No se puede tocar un chico, no se puede darle una sanción disciplinaria, no se pueden poner amonestaciones. Pero uh -huh. ¿cuál es la no, solución, Luisa. Luisa? ¿Cuál es la solución? La solución es que los maestros tengan, o los profesores, o los colegios, tengan eh, las armas que necesitan, armas no, herramientas. Las, las herramientas que necesitan, para poder disciplinar a los chicos, llamar a los padres, que realmente el gabinete psicológico funcione... Porque no funciona. Tendrá gabinete psicológico, digo, este colegio? Eh, Sí, pero colegio, no funciona. El dice que tenía una intervención mm. psicológica, pero bueno, si ahora hablas de un equipo interdisciplinario, está claro que no funciona. No. Nos enteramos porque los padres denunciaron. ¿sino? Nos por las por la no. redes. Pará. Porque todo lo se publica. Pero hay, un punto, hoy viste, entonces... hay un punto, porque el chico dijo que quiso hacer una broma. Ponele que el video, mm. él haga un video que es muy violento, pero que no la lleve a la práctica. Pero le pega un culatazo a la sí. maestra. ¿eh? Sí. Vamos a ver es el hablar video hablar. nuevamente, Nos porque llama la, la atención. Sí. ¿Sí? los términos para los que se maneja sí. a ver, escuchemos sí. mira, Goti ¿se aplicó Mafia, guacho? ¿esto es en serio? mira, esto es nueve juguetes esto es gigante esto es nueve juguete escuchando esto es en serio, compa ¿sabes cómo llevo la escuela, gato? y le aplico todos Mafia yo compa, yo sirve Mafia, compa una, ¿Sí? una, moto, con una motita y otra yo sí te explico más fiesta, ¿no? Yo sí te explico más fiesta, ahí como la llevo a la escuela y le me meto un tiro a la profena acá. Acá se lo... ahí a la profena. escucha <risa> Esto es duro en serio, papá. Acá me voy la pared. escucha En no serio, sé compa, así que... No, okay, ¿qué? Porque yo voy a tu casa y te tiro un tío. Acá. Ya. Acá, mira eso. Ahora no vamos a ir a la escuela. Tranqui. Espero el transporte. Copa. Mira, Guti.